No tengo precisiones desde cuándo. No me considero gay necesariamente, aunque tuve fantasías homosexuales. Pero me fascinan las prendas femeninas. Y si tengo al alcance la posibilidad de ponerme alguna, ardo en llamas por dentro. Lo disfruto, me excito. Hago ademanes y caras de nena. Enaltezco mi lado femenino, como si fuese el tercer hemisferio de mi cerebro. Juego a que estoy triste por el final de una novela, hago corios frente al espejo del cuarto de mi madre, canto como una maldita desafinada fanática de la banda pop del momento, juego a que tengo un micrófono y desfilo como una modelo torpe e inexperta.